Señora Ayuso, en su sesión de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, usted no dudó en presumir de lo que decía que eran algunos de los grandes logros de, de sus predecesoras. En concreto, habló de la señora Esperanza Aguirre y mencionó a los hospitales eh, madrileños. Hoy sabemos que la señora Esperanza Aguirre, junto con su círculo de confianza, decidió otorgar el 1% del dinero previsto para las obras en los hospitales madrileños precisamente a la caja B del Partido Popular. ¿Sabe usted, señora Ayuso, cuánto dinero se va por el desagüe de la corrupción en España cada año? Son 90.000 millones de euros, el equivalente más o menos al 8% del Producto Interior bruto. Son cuatro veces lo que invertimos, el conjunto de los madrileños, cada año en los subsidios, por ejemplo, para los desempleados. Son dos veces lo que invertimos en educación y es el porcentaje equivalente a lo que esta comunidad invierte todos los años en materia de servicios sociales. Señora Ayuso, yo sé que usted sabe... Y se congratula por ello que la Comunidad de Madrid es la comunidad más rica del, del país. Pero también tiene que saber que, paradójicamente, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más pobres en materia de servicios sociales. Y esto para nosotros es una aberración por cuatro motivos muy sencillos. El primero de ellos son datos de UNICEF. Madrid es la comunidad del conjunto del país que tiene un índice de desigualdad infantil más elevado. En segundo lugar, hay 350.000 personas en la Comunidad de Madrid que... ...se encuentran en situación de pobreza severa. Yo creo que esto es un, debería ser un motivo de, de preocupación. En tercer lugar, las mujeres madrileñas cobran de media un 27% menos que los hombres por realizar precisamente los mismos trabajos. Y hay un 40% de trabajadores madrileños y madrileñas que se encuentran atrapados entre el paro y la precariedad. En este sentido, señora Ayuso, a mí me gustaría preguntarle algo, algo muy, muy sencillo y es si sigue sosteniendo que las personas, como dijo en el mes de mayo, que las personas que tienen trabajo basura lo tienen sencillamente por gusto, Y si es una prioridad personal, es una elección de cada uno de los madrileños. Me gustaría que en su turno de réplica me contestara a esta pregunta. Mire, señora Ayuso, la Comunidad de Madrid ha sufrido como pocas la lacra de la corrupción y, francamente, se lo digo, si fueran ustedes quienes se pagaran directamente sus cuerdas, si fueran ustedes quienes se saquearan mutuamente entre, entre ustedes mismos sus patrimonios, o si fueran ustedes quienes decidieran dejarse de pagar entre ustedes las deudas, pues a lo mejor esto no pasaría de ser una inmoralidad. El problema que tenemos es que Gürtel, Púnica, Lezo, el escándalo de Avalmadrid, el conjunto de los escándalos, que han protagonizado dirigentes del Partido Popular a lo largo de los últimos años, se han hecho a costa de los derechos y las oportunidades de ese 46% de familias madrileñas que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Este es el verdadero problema de la Comunidad de Madrid, este es el verdadero problema de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Miren, termino ya. En tiempos en los que algunos ya se aventuran a hablar de recesión económica, Madrid debe ser más comunidad que nunca. Una comunidad que cuide, una comunidad que proteja, una comunidad que garantice y sobre gracias, todo señora. una comunidad que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. gracias